Vamos a ver más sobre el modo edición de objetos. Tengo aquí dibujados un cubo y un cilindro. Voy a entrar al modo edición con mi cubo seleccionado. Si yo primo el atajo de teclado Control R, teniendo el cubo seleccionado, me van a aparecer secciones. ¿Sí? ahí se ve una sección vertical y si hago así puede ser una sección horizontal voy a elegir la sección vertical y ahora la voy a ubicar en el lugar que yo quiera bien con esto si por ejemplo yo ahora selecciono esta cara la podría extruir y pasa esto bien le voy a dar control z y no voy a aceptar esa extrusión voy a volver control Z, ahí a seleccionar eh, este cubo con A con el atajo de teclado A selecciono todo lo que tengo en, en, en la escena y voy a volver a darle control R y nuevamente me va a aparecer la sección voy a hacer otra sección aquí muy juntita a la anterior y ahora sí, si selecciono con eh, el modo caras aquí y levanto voy a tener una instrucción que me permite otro modo de haber modificado ese objeto bien voy a salir al modo objeto y voy a seleccionar ahora el cilindro y voy a volver al modo edición si oprimo control r me van a estar apareciendo secciones horizontales o verticales. Voy a dejar esa eh, sección horizontal. ¿Sí? Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a combinar esto con escala. El atajo de teclado para escala es la letra S. Entonces, yo puedo modificar esto así o podría modificarlo de este modo. ¿Sí? Ahí. Entonces, He modificado de diferente manera. Entonces, lo que hemos visto son el atajo para escala y, eh, perdón, para eh, secciones y para escala. Y ahora, por ejemplo, si yo selecciono acá esta cara y oprimo la letra E, puedo extruir. ¿sí? El atajo de teclado de E es extruir. ¿Bien? Muy bien.